Vamos en este momento a presentarles a Eunice Vargas Yeje. Eunice es la directora de medios Telenor. De eh, ella nos va a explicar, bueno, va a ser una parte introductoria, digamos, ¿verdad? ¿En qué consiste esto, eh, Eunice? Buenos días, Eunice. ¿Cómo está? Déjame colocarme un poquito medio de lado porque es como medio incómodo tenerte de espalda, ¿verdad? Pero bueno. Adelante, buenos días. Gracias, buenos, buenos días, días. El distinguido equipo de de mañana. Sí. Gracias por la oportunidad, al público televidente que nos sintoniza y a nuestros invitados especiales que nos honran con su presencia. Mira, nosotros sabemos que Telenor siempre está pendiente de las cosas que ocurren y que de alguna manera tienden a resaltar los valores de San Francisco de Macorís y de la provincia y de la región donde nos desenvolvemos. Pero esta campaña nosotros quisiéramos que tú nos dijeras, ¿verdad? Eh, ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere? ¿Qué busca Telenor con ello? Bueno, así mismo es, don Amado. Nosotros, eh, es, como ustedes saben, eh, San Francisco de Macorís es el corazón de Telenor. Es desde aquí donde nosotros hace 27 años iniciamos nuestras operaciones. Es justamente este el mes también en que celebramos nuestro aniversario. Eso tenemos en común con San Francisco de Macorís. Sí, es desde aquí que podemos llevar nuestro servicio de televisión e internet por fibra óptica hasta todo el nordeste. Es también desde aquí que nos conectamos con cada hogar del Cibao a través de nuestros canales de televisión y con todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. En fin, San Francisco de Macorís es una ciudad que nos ha dado tanto, tanto amor, tanto respaldo, que es para nosotros un orgullo poder enaltecerla con una campaña que celebra sus valores, su tradición, su cultura, su desarrollo, pero sobre todo su gente. Bien, ¿cómo no? Excelente. Una, una, una cosa, esto, eh, aparte de lo que has explicado, ¿a dónde pretende con este especial llegar o transmitir o proyectar a San Francisco? Esa es una interesante pregunta, don Francis. En Telenor, nosotros creemos firmemente en el poder transformador de un pueblo empoderado que busca y persigue su bienestar de manera activa. Como parte de la labor social que tiene Telenor como medio de comunicación, es llevar a cada pantalla información que eduque, que edifique, que informe, que entretenga, con el objetivo justamente de aportar en los valores que nos suman y nos enaltecen como colectivo. Excelente. Más que nunca se hace eh, propicio eh, hacer este tipo de campañas, eh, por supuesto, eh, realzando el pueblo, nuestra historia cultural y el aspecto de los valores eh, que nos identifican como ciudad en este caso y como provincia. Y sabemos, como bien has dicho, Unice, que nuestro pues, este, este espacio pues siempre ha estado presente en cada uno de estos aspectos. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito de la campaña en sí, ya en qué va a consistir, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar? Claro que sí. Y como tú mencionas, Carolina, para nosotros, resaltar y hablar de estos valores es sin duda hablar de San Francisco de Macorís. Es por eso la motivación de nosotros realizar esta campaña. Nosotros somos una tierra de personas trabajadoras, de héroes, de heroínas, de grandes artistas en todas sus expresiones, de gente solidaria, amiga de las causas justas. Sí. Entonces, para nosotros es importante formar una campaña que resalte y destaque todos esos componentes positivos, con que nosotros como sociedad, como colectivo, poda, podamos sentirnos identificados, sentirnos motivados a superarnos, sentirnos con el compromiso social, también, y muy importante, de resguardar este legado colectivo y de continuar el trabajo necesario para lograr el bienestar integral que nosotros nos merecemos como ciudad. Hablándote puntualmente de la campaña, y sin resaltar, entrar demasiado en detalle, porque esa parte Me se claro, la vamos a dejar atención. al señor La Lantigua, el productor sí. general, puedo resaltarte que la misma se centra en seis ejes puntuales. Estos son urbanismo y desarrollo, articultura, economía, historia, educación y deporte. La campaña está estructurada con reportajes, entrevistas, charlas, paneles. Cápsulas informativas, figuras destacadas en cada una de las categorías que te mencioné. Este contenido es inédito de Telenor y será estrenado en exclusiva a partir de mañana, martes 14, hasta el sábado 18 por Telenor Canal 8, 10, 12 y en HD por el 308, 310 y 312. Excelente. Asimismo, el, el domingo 19 y lunes 20, que es el día en sí en que celebramos el aniversario de San Francisco, Vamos a tener un maratón con todo este contenido y va a quedar colgado de manera permanente por nuestras redes sociales. Excelente. Muy bien, entonces hay una parte técnica de producción eh, que nos vas a hablar de eso, eh, Yerjan. En este momento, Yerjan la Antigua pasa a ser un entrevistado, así que ya usted sabe que usted no puede opinar aquí en este momento. Adelante, no, no, no puedo hacer o, o, opinión. No, no, adelante. Bien, miren, eh, gra gracias. Pero eso amado. será lo último que también lo tengamos. Aquí. No, no, sí. es un entrevistado. Es entrevistado. Como, como, como un entrevistador y como entrevistado a la vez. No, miren, eh, es eh, demasiado, esta campaña. Sería demasiada <ríe> Esta campaña eh, surge eh, principalmente con el objetivo de provocar un cambio en lo, en lo que él estructura del pensamiento, primero del franco macorizano y luego de los ciudadanos de otras ciudades y de otras latitudes y de otros países. ¿Cómo el franco macorizano ve a San Francisco de Macorís? ¿Cómo ven la gente de otras ciudades a San Francisco de Macorís? ¿Cómo nos, ¿Qué sabemos nosotros de San Francisco de Macorís y cómo nosotros queremos que nos vean? O sea, ¿Cómo nosotros de aquí en San Francisco queremos que nos vean? Y a partir de eso, Hemos entendido eh, que a través de esta campaña, para destacar lo positivo, lo bueno, las riquezas, las fortalezas que tenemos como pueblo, que son muchísimas, pero que hay que darlas a conocer, sí. a partir de esto nosotros podemos provocar ese objetivo, ¿verdad?, que es el cambio en el pensamiento del franco macorizano y luego de los ciudadanos de otras ciudades, de cómo nos ven. Y naturalmente esto va a traer un gran beneficio y va, va a modificar la conducta del propio ciudadano, que es la, el, la base esencial de, de esta campaña. ¿Sientes tú, Yajan, que a lo largo del tiempo, y ya 43 años, y siendo esta la primera vez... 240. 243 años. Y siendo esta la primera vez que se procura hacer un trabajo de esta naturaleza de investigación y de proyección de la ciudad, debiera ha debido de dársele más valor a la fecha, que nos ponga más en contexto con, con, con, la, con lo que es la celebración de cada año celebrar a la ciudad precisamente eh, hacia, hacia allá vamos. Si tú te das cuenta, lo que buscamos es provocar un cambio en el pensamiento y, y, y esa conducta que, que se ha debido eh, llevando aquí en San Francisco... No se promueve al pueblo como tal O sea, tú uh -huh. no promueves lo bueno que tenemos Nosotros aquí no promovemos a nuestra gente Nosotros no promovemos eh, nuestra cultura el, el arte San Francisco está lleno, lleno de riquezas Y nosotros no lo promovemos Entonces, ¿cómo nosotros queremos que nos vean? no vean? Queremos que nos vean como un pueblo tira piedra eh, Quema neumáticos oh, Que eso es parte de nuestra cultura naturalmente eh, eh, Fruto de, de, si se quiere, de, de esa valentía Que bueno, tiene nuestro pueblo ahí, eh, Sin embargo, Sin embargo, nosotros tenemos Grandes fortalezas, por ejemplo, para citarte. Nosotros en San Francisco tenemos a la primera mujer en ganar premio nacional de literatura, que es el caso de Elma Contreras. Sí. Pero el pueblo lo sabe, el pueblo ya no lo sabe. Nosotros lo promovemos, tenemos alguna estatua grandota que diga, eh, mira, esta fue la primera mujer en ganar un premio nacional de literatura. Eh, tenemos nosotros, por ejemplo, aquí obras de, del caso de Delio de García, eh, eh, primer lugar en la Bienal del año 2015, que es un, que es un, es un premio importantísimo y que nosotros lo tenemos acá y que tenemos un museo ahí en su casa, pero que no debería ser de manera privada, sino que deberíamos claro. tener eh, un espacio donde la gente pueda ir a disfrutarlo de manera pública. Y entonces, el caso de Iván Tovar, ¿verdad? Que es el pintor, eh, de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿verdad? El pintor dominicano de mayor renombre a nivel internacional y este San Francisco. Así pero es. quizá no, mucha gente no, solo, no lo sabe. Y el ya no solamente pintor muralista. que Sí. Uh -huh. Eh, de, entonces de que le da otra dimensión Qué importante es destacar todo esto de much, Muchísima gente Y lo que tiene que ver con el arte Lo que tiene que ver con nuestra cultura Con el deporte, con todo lo demás Si nosotros no lo proyectamos Si no se lo mostramos a nuestro pueblo para que lo sepa entonces hacia afuera ¿cómo nos van a conocer? ¿cómo van a ver lo bueno? ¿cómo vamos a atraer al, a, a, al no, no, turista? Lo que quería era era agregarle a lo que decía, resaltaba Yerjan, que nosotros desconocemos y muchas veces no le damos importancia cuando hablamos de la ciudad San Francisco partiendo desde San Francisco, la provincia de Duarte tiene uno de los niveles de poder adquisitivo más altos del país yeah. y donde la pobreza extrema no existe y hay pobreza más controlada. Bien. Es decir, que no lo hemos aprovechado. Amado. tampoco La virtudia. señorita... las eh, eh, Carolina le va a hacer una pregunta. Caballero. Amado. Diga. <risa> Me mojado, sí, sí, ¿verdad? <risa> eh, Amado, eh, Yerjan, interesantísimo eh, esos aspectos mm. que has citado. Mm. Y, por ejemplo, hablas de, de cultura, de economía, del deporte. No voy a agregar más, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿se ha hecho alguna conexión a nivel institucional o gubernamental para eh, que el trabajo, eh, más allá de esos aportes importantísimos y de lo destacable que va a ser cada uno de estos renglones a través de la campaña, por ejemplo con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Cultura, aunar esfuerzos, esfuerzos, eh, o ellos se la han acercado a usted, o a ustedes como iniciadores de la campaña? ¿Ha habido esa conexión? Mira, esto es una campaña de Telenor. Sí, que sí. Que en sí. principio Telenor la, está, la va a proyectar para provocar necesariamente eh, eh, ese, ese interés, ese, ese interés en la sociedad, no solamente a, a nivel público, sino también a nivel privado. Más adelante, Yeye hablará un poquito de okay. eso, ¿verdad? Eh, y entonces nosotros desde aquí como empresa lo que queremos es proyectar esta parte, ¿verdad? De San Francisco como una parte de inicio. Esto es sembrando una semilla, ¿verdad? Que debe dar un fruto a... a, a a largo plazo, que necesariamente provocará ese cambio que nosotros estamos procurando. Pero en principio es una campaña de Telenor, que Telenor le entrega a su pueblo como un aporte eh, para iniciar lo que pudiera ser un, un proceso de cambio en lo que tiene que ver con la cultura de San Francisco, de cómo nos vemos nosotros desde adentro y cómo nos ven desde afuera. Telenor siempre al servicio de su gente, dice el eslogan. Eunice, ¿cómo valoran ustedes desde el área administrativa, ejecutiva de la empresa esto que eh, vamos a comenzar hoy? Y, y que bueno, ha sido un norte, digamos, de Telenor siempre eh, estar pendiente de las cosas que tengan que ver con la ciudad. ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios? Para nosotros <coughs> es vital devolver el amor, como decía sí. antes, el respaldo con... Acciones, no solamente quedarnos en ofrecer un servicio, eso lo pueden hacer muchos. Eh, si nos vamos a temas de infraestructura, de desarrollo económico, pues hay muchas más grandes que nosotros. Pero aquí tenemos un compromiso, nosotros somos de nuestra gente y por eso nuestro eslogan, al servicio. Nosotros nos sentimos identificados con el Franco Macorizano, con sus causas y por eso queremos ver una ciudad empoderada, una ciudad que no dependa, no espere del estado u otras instituciones para propiciar el cambio que deseamos y que exigimos, entonces para nosotros como medio de comunicación es un norte, es incluso una obligación poder motivar y despertar ese cambio y ese, esa llama en el corazón de cada Franco Macorizano y lo que esperamos es que cuando vean esta campaña puedan decir con orgullo, yo soy de aquí, yo soy Franco Macorizano, esto es mío y ese es mi legado. Excelente. Bien, muchas gracias, Eunice. ¿Algo más? Eh, quizás al final, alguna... Bueno, claro que sí. Yo sí. antes de finalizar, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a todos nuestros colaboradores, todas las personalidades e invitados especiales que junto a nosotros colaboraron, nos brindaron su tiempo, su talento, su esfuerzo, su expertise para que esta campaña fuese una realidad. Ese mérito es tanto de nosotros como de ellos y es un regalo que hacemos como grupo. A la ciudad. Queremos invitar a toda la ciudadanía, a todo el país y el mundo, a que sintonicen esta programación especial que con tanto amor hemos preparado para ustedes. Excelente. Bien, como no. Gracias a Eunice y a Jan. Eunice Vargas y por haber estado con nosotros y a Yerjan la Antigua por habernos explicado en qué consiste esta campaña.